Bienvenidos a mihosting.com Hoy vamos a ver cómo cambiar la versión de PHP dentro de tu servicio de hosting. Algunas preguntas que surgen relacionadas con el mundo de PHP y sus versiones. ¿Qué versiones PHP están disponibles? ¿Cómo lo sabes? ¿Cuál es la versión que debo utilizar? Generalmente, nuestro consejo es utilizar la última versión. Normalmente, las versiones, las últimas versiones son las que funcionan mejor, las que más rendimiento tienen, las que más funcionalidades tienen. Ahora mismo, en este momento, a la fecha de la creación de este vídeo, tenemos la versión 5.6. La versión 7.0 y la versión 7.1. Lo ideal es probar tu programa con las versiones de arriba abajo. Si tu programa funciona en la versión 7.1, esa es la versión que tienes que utilizar. Si tu programa lo pruebas en la versión 7.1 y ves que falla, entonces tienes que bajar a la 7.0 y ver. Si funciona bien, quédate en esa versión. Si la versión 7.0 no funciona tendrás que bajar a la 5.6. En este momento nuestra recomendación es si estás trabajando con un programa en la 5.6 sería bueno actualizar tu programa para hacerlo compatible con la 7.0 no le queda tanto recorrido a la 5.6 este vídeo pasará el tiempo y las versiones irán cambiando pero las versiones más bajas en número ahora mismo es la 5.6 son versiones que hay que intentar ir abandonando en el futuro será la 7 la 8 la 9 la versión más bajita en número es la versión que hay que pensar en abandonar porque es una versión que con el tiempo dejará de tener mantenimiento la idea es, tan pronto puedas subir de versión, hazlo. Eh, será más seguro tu programa, funcionará mejor y más rápido. Por ejemplo, en la entre la versión 5.6 y la 7.0, hay una gran diferencia en el rendimiento que tu página tendrá cuando utiliza la versión 7.0 a cuando está usando la versión 6.5. Siempre va a funcionar más rápido en la versión 7.0. Así, si tú ves... Que tu página funciona bien en la versión 7.0 o, o en la superior, en la cuanto más alto en el número mejor, entonces quédate con esa versión. Ahora la pregunta que iniciaba el vídeo es ¿Cómo hago para cambiar entre versiones dentro de mi servicio de hosting? Te animo a que me acompañes al ordenador y te enseño dentro de tu panel de control qué tienes que hacer para cambiar de una versión a otra y así a poder hacer las pruebas necesarias. Estamos en la página de bacan.com, dentro del panel de control, y ahora vamos a ver en la sección de software, si bajamos dentro del panel de control, vemos la sección de software y vemos distintas opciones. La que nos interesa para cambiar la versión de PHP es esta, administrador multi-PHP. Si entramos dentro encontraremos que tenemos el dominio bacán, también nos indica la versión en la que nos encontramos, sería la php 7.1 y también nos permite modificar la versión. ¿Cómo se hace? Marcaríamos el dominio y aquí veis tenemos la versión php version y nos da un desplegable en la que podemos elegir la versión que queramos. Imaginemos que nuestro programa necesita la versión 5.6. Simplemente la elegimos y pulsamos aplicar. Con esto, veis inmediatamente aparece la versión PHP 5.6 activa y nuestro programa funcionará perfectamente. Que queremos hacer una prueba y ver si funciona en la versión 7.0, pues haríamos lo mismo. Elegimos la versión 7.0 y pulsamos, hacemos clic en Aplicar. Tarda un instante, un segundo y de esta forma podemos probar nuestros programas en las diferentes versiones de PHP. Pregunta del día, ¿cuál es la versión que estás usando tú en este momento? ¿Te has encontrado con problemas en el cambio de versión? Coméntanoslo aquí abajo, en los comentarios dentro de nuestro canal. Y como siempre animarte a suscribirte a nuestro canal, nos encanta tener un montón de suscriptores, nos ayuda a hacer vídeos. También que nos mandes tus preguntas, cualquier duda que tengas nos sirve para, para hacer vídeos que sean de utilidad para nuestros usuarios. Y si este vídeo te ha sido útil y te ha gustado pues dale un like y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos.